Buena gente, soy Rax y hoy estamos en un video más de información importante No sé si han notado que ahora mismo mi canal ya no tiene el nombre de Rax Drawings Ya que ahora es simplemente Rax ¿Por qué Rax? Es mi apodo, mi nombre, algo que me gusta tener de apodo también Es mi sobrenombre, mi apodo, mi nickname, mi identificador único, favorito Por así decirlo de mi... Designación serial, como si fuera un Tron, Rax Así es Soy Rax, todos me conocen como Rax Todos me llaman Rax Soy conocido por mis familiares y amigos como Rax Aunque también me llaman por mi nombre real Pero, simplemente soy Rax ¿Por qué Rax? Porque, bueno, ya lo expliqué ¿Por qué tengo que explicártelo de nuevo? Simplemente les voy a decir a todos Que me acabo de pegar en la mano Contra el escritorio Me dolió Conche, tu madre Pero, cambié todo en mi perfil Tengo un banner nuevo Un logo nuevo Logo de video nuevo Y mi nuevo nombre en el canal Y en todos lados será Rax Así que, si quieren saber más sobre esta cuestión Van a tener, bueno... Este video obviamente, ya que no estaba anunciado en otro lado Lo estoy anunciando de a poco Para que muchas personas se enteren de que ya no es Rax Rax Dragons. en el canal de YouTube Ahora es simplemente Rax Así que para la gente que no sabe Me hice un cambio de logo, cambio de nombre Cambio completo del canal para simplemente pasar de Rax Drawings a Rax Simplemente eso Aún se vienen más partes de informaciones importantes que quiero dar para ustedes. Así que manténganse alerta, manténganse atentos, activen la campanita y suscríbanse al canal. Si eres nuevo, obviamente. Si quieres saber más, puedes mandarme un correo o simplemente dejar en los comentarios lo que vaya a pasar, obviamente. Si tienes alguna duda, no olvides comentar. Si tienes alguna duda súper, súper, súper larga, el correo siempre estará en la descripción y en la información del canal. Soy Rax y nos vemos en el próximo video. Chao.